Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Sleepy Pintora y seguimos con otro capítulo más de Bravely Second en Layers. Vamos a seguir por donde lo habíamos dejado. Nope, there's no one inside either. Everybody went to heaven. What's that sound? It's coming from outside the city, and it's getting closer. sap sir we're almost at heart's child sir oh, no thanks to this rat's -so a fracking machine we should have been here days ago don't be too hard on him sergeant sap sir he did his best to only overheat at breakfast lunch and dinner sir we could have been the ones to take this city too oh well might as well mop up Tear down the walls and level the place, and get a move on, or his majesty will leave us behind. Huh? Uh, Sergeant Sap, sir, I think someone's coming this way, sir. No matter. If they get in the way, just, uh, level them too. What is that? That's the Imperial it. What clunky primitive technology. It's so cool. I know, right? It's so rustic and rugged looking. You too. Quick gloaking and get ready to fight. It's coming for us. Bueno, parece que tenemos que luchar contra esa máquina. Y los nombres son bastante graciosos. Primero, como vamos a mirar? Uno se llama Super Acorazado Bael. Otro se llama Sargento Soplagaitas. Y otro Soldado Pintamona. O sea, está muy gracioso, ¿eh? Pues bueno. Como siempre, tenemos un supervillano. En este caso el Super Acorazado Bael. Después tenemos el Sargento Soplagaitas y el Soldado Pintamona. A estos dos hay que cargarnos los primero y por último ya a lo que viene siendo el tanque, ¿vale? Entonces... Mmm, por así decirlo, creo, creo... Que van a ser débiles a... Mmm, eléctrico o fuego. Incluso hasta tierra. Por lo que he estado leyendo también... Dicen que nos van a atacar con ataques de movimientos tipo hielo. Así que mmm, hay que tener eso en cuenta. Primero, vamos a, a poner... A, a Magnolia que haga, que haga, por ejemplo, Rayo, que siempre es muy útil contra los humanos. Eh, en este caso, Yu que haga más espiritual de calor. Venga, vamos a hacer que Edea use Estampida contra, por ejemplo, Soplagaita. Y tis, mmm, A ver si hay algo que, borra, que robar. No hay nada interesante que robar, así que al ataque. Este que ataque a Pintamonas. Así, con uno solo Rayo no es súper eficaz Calor tampoco Crítico para ese Cañón de hielo Perforador Coño Estampido coño, O sea, hace tres ataques sobre la marcha Madre mía Además no lea Cura más a todos. Yu... Vamos a usar San Fango, a ver qué tal. Idea que ataque ahora a Pintamona y Tis que ataque a Soplagaita. Pues bueno, más no da que siga curando. Vamos a usar el Fuego de Prometeo. Le que use estampida contra soldado Pantomima. Y vamos a hacer algo para que este haga más daño. A Robaliento contra soplagaita. La canción de la de la batalla es un poco muy ridícula, pero bueno. Uy. Solo está súper acorazado a él y soldado tanto a es decir, si ya, ya me he cargado a esa gente su Plagaita. No es tan difícil de cargárselo, entonces. Más hmm. no una cura con Yu, que es el único que recibió daño. Yu invoca el pecado de su Isudra. Eh... Supercarga Tengo poca defensa física porque me la bajaron Así que esta supercarga no me va a valer eh, una estampida y mmm Criaturas acuáticas, no. Venga. Una furia. Bueno, con furia está bien. Pecado de Suisudra. que todos van a por ti cura a yu a yu que diga invoca a reserver o como quiera que se diga y daría con esta pila a este No sé cuántos turnos vamos, pero sé que después del turno 10, la máquina esta, el superacorazado a él, eh, como que resucita a, al soplagaitas y al pintamona. Y no estoy diciendo palabrotas, ¿eh? A ver, ahora vamos a curar a Tis. Vamos a hacer que. Vamos a hacer que haga fango Pero como muro A IU Que tanto le está atacando Y ya seguimos con la estampida Mount Fragmentum 0002. zero zero two, sir, yes sir, increasing boiler temperature. Don't lower it by mistake, private. Whatever you do, got it? Eh? I mean it. Muy bien. Si no están ni ni soplagaitas ni pinta mona el superacorazado no va a poder hacer ese ataque que está diciendo así que vamos a intentar una cura para todos así a lo general y darle estampida Sabía. Kurayu Yuka, Calor. Eso afecto durante varios turnos. Aquí. Me cago en todo. Me tengo que cargar a esos dos ya. <ríe> idea hidalguía estampida contra pintamona que tiene menos vida me cago en todo al final me lo hizo ya ven por ese motivo no quería que estuviera ninguno de los dos Dios, me la estoy yendo un poco... ¡No! A ver, magnolia. Ya, de ya, una magia blanca. Cura más a todos, por favor. Mm. Calor tal cual. Eh, vea. Mm, hidalguía estampida contra Pintamona, ya. Yeah. ¿Y tis? Mm. Vamos a enviar un ataque especial de tis. Defensa mágica para todos. Negrita ah, ataque mágico para los aliados. Contador de golpes más para los aliados. Venga, flecha maldita. ¿Qué? no le hizo daño no hizo daño que cagada bueno al menos yo me cargué a uno magnolia cura más más a ti Tal cual Y de esta cantidad A este Vamos a dejarle un tiempo para que no los resucite Bueno, si sí, lo va a resucitar todos al mismo tiempo Así que... Da igual Vamos a que no nos esté atacando dos veces por turno Y vamos a atacar Con Con robaliento <risas> Cura más a Yu se puede invocar a otro rayo tal cual un ataque normal no va a servir a nada. roba ro liente que no hace falta Climb Mount Frat Sir! Yes, sir! Increasing boiler temperature! Don't lower it by mistake, Private. Whatever you do. Got it? Huh? I mean it! vamos a usar aero, que estamos más o menos bien de... de A por todas ¡Toma! Together, oh, Glory to the Empire. <risa> <risa> <risa> ¡Qué manera de caerse! <risa> en fin Bueno, al menos todo suben un nivel No que por bien no venga Y ya está, Y ganamos un brazo de Boom Un aire ártico Y un normalizador y como no hay asterisco, vamos a ir dejándolos por aquí, espero que les haya servido como es el, el tipo de, de, de combate, ya, ya ven más o menos lo que, puede, lo que puede resultar de daño, y espero que les haya servido este vídeo. Pues nada, nos vemos en el siguiente, adiós.